¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver los hispanismos que usamos en francés. Bueno, ¿qué es un hispanismo? Es una palabra que viene del español que nosotros, franceses, usamos. Eh, a veces hay muchas palabras que obviamente en francés no sabemos que, ni que vienen de su idioma ustedes, hispanófonos. Entonces, vamos a ver qué palabras se usan, de dónde a veces vienen y, obviamente, cómo la pronunciamos, porque a veces hay palabras que vienen de ustedes, pero nosotros no, no hablamos tan bonito como ustedes, entonces pronunciamos mal, listo, entonces vamos a empezar vamos a comenzar con la comida el ceviche, en francés le ceviche, entonces que es un pescado famoso de Perú bueno, de muchos países latinos al final eh, entonces esto lo decimos le ceviche, seguimos con la, la comida mexicana, le burritos bueno, los burritos pero obviamente la r hacemos como gutural. le burritos eh, le fajitas le fajita Fajita, bueno, una fajita en español. Uh, el guacamole, el guacamole. Entonces, aquí lo pronunciamos más a la francesa. El guacamole, uh, la tortilla. Bueno, es más de España, la tortilla. Eh, del náhuatl, eh, un idioma de México. El cacao, Entonces decimos le cacao. El avocado, la avocado es el aguacate. Antes se decía también avocado. Bueno, ahora dicen aguacate, pero en francés decimos avocado. Um, ¿Qué más tenemos? Cacahuete, la cacahuete. Bueno, eso creo que es más en México, la cacahueta. Uh, la tomate, el tomate, bueno, en, fr en francés femenino, la tomate. Uh, la tornada Aquí el tornado, bueno, ya no estamos en la comida, pero la tornad. Uh, bueno, volvamos a la comida, el chocolate. Bueno, el chocolate ya, obviamente se sabe <ríe> qué quiere decir le chocolat. el chocolate. El chocolate. El maíz. El maíz, bueno, viene de América Latina ¿eh? y es muy rico La paella, bueno, eso es de España, la paella Pero le decimos la paella La empanada, bueno, no es tan famosa, pero un empanada Bueno, no sé si pronuncia empanada, no creo Pero empanada, lo escuché, una empanada Entonces la empanada en español, obviamente Tenemos palabras también que vienen del quechua bueno, que los españoles robaron a los indígenas y que los franceses robaron a los españoles. El alpaga, un alpaga en francés. Uh, el cóndor, un condor. Uh, bueno, eso es del, del quechua, pero sigamos con palabras cuya etimología no sé tanto. Le volcán, el volcán viene del español. Le moustique, mosquito, en inglés. Moustique, bueno, en francés, moustique, mosquito en español. Un camarada camarada un camarada. Pero eso viene del español. Uh, lo que es de, de España, más bien podemos decir, bueno, aunque no solo de España, pero de, lo, de los toros, etc. Un matador. Un matador. Un toreador. Un toreador, creo que sí es en español. Toreador, cierto. Uh, bueno, eso era de lo malo que hacen contra esos pobres animales eh, ¿Qué tenemos? Mirador Un mirador Viene también del español y lo robamos eh, Le canoé Una canoa, ¿no? Le canoe, Entonces, estar en el agua con... Cana canoé Venga canoé Un cigarro Un cigarro O sea, no cigarrillo, sino el grande de Cuba, por ejemplo Un cigarro entonces, el cigar de Cuba. Los más famosos son de Cuba. Uh, los bailes. Danse el tango. Bailar el tango. Danse la salsa. Bailar la salsa. Danse el reguetón. Bailar el reguetón. Danse el flamenco. Bailar el flamenco. Entonces, tenemos muchos eh, dan danzas que vende América Latina. Uh, volviendo a los animales: vemos el condor, el puma. El puma que viene también del quechua. Um, un iguana, Un iguana en español Un lama Un lama, ¿cierto? Una, no, un lama, ¿cierto? Uh, volviendo también a la comida ahora Lo quinoa El quinoa viene también del español uh, Un hamac Una hamaca eh, Bueno, le dicen de otras palabras Porque en economía a veces también le dicen Un chinchorro uh, Y ahora hablemos del fútbol y bueno, antes del fútbol caliente, bueno, en francés hay una traducción literal que es shot, pero ya uno dice, uy, caliente, o, sea, o el ambiente o una mujer. Uy, o sea, el español es caliente, o el mexicano, etcétera es caliente, o sea, como, esa mujer es caliente, o puede ser, si sí, como digo, el ambiente caliente de los latinos, porque ustedes son calientes. Um, entonces, ¿qué más tenemos? Eh, ahora sí, el fútbol. Entonces, una palabra que fue aceptada por eh, la, francesa, la Academia Francesa, la remontada, bueno, nosotros antes le decíamos como un remonté, pero se dice más ahora, wow, la remontada de, de Barcelona contra París, bueno, desde París contra Barcelona, desde ahí nació esa palabra hace algunos años, que pues nació en Francia, porque los españoles lo sabían mucho, entonces, un remonté o una remontada, pero una remontada, <ríe> la francesa hay que pronunciarlo. Es sí, decir, eso se usa en el fútbol mucho en Francia. Um, aficionado. Bueno, no solo es de fútbol, eso es de deporte. Eh, y lo chistoso es que algunos países dicen amateur, que viene del francés amateur. Y nosotros le decimos eh, aficionado. Bueno, alguien eh, que le gusta algo sin ser un profesional. Le les aficionados de fútbol uh, puede ser de muchos contextos. Uh, y terminamos con el clásico. Un clásico. Es el clásico, obviamente viene más también del campeonato de España, la Liga española, Madrid contra Barcelona, un clásico. Bueno, en francés se puede decir también un classic, pero le decimos a veces mucho más clásico. Um, alligator, un alligator, en francés. Uh, barbecue, eso pensé, uno piensa que viene del inglés porque lo pronunciamos más al inglés. Barbecue, bueno, es una palabra hispanoamericana. Eh, que es, eh, un, bueno, era una madera para hacer fuego, al final dicen más un asado en América Latina, pero en Francia es un barbecue, un barbecue, o un barbecue, lo escuché también, es, puedes hacer como un asado, con pues no cual, puede ser con cualquier madera al final, pero viene de una madera especial para hacer asados de Estados Unidos, Entonces, un barbecue, eh, barbacoa en español, aunque no lo usan mucho. Un bonjour. Un banjo, también lo escuché, un bonjo, eh, o un, un banjo, es la guitarra, es la guitarra especial redonda. Uh, un desesperado, bueno, para tomar cerveza. Uh, una cafetería, una cafetería. Cafetería en francés no es solo ahora del lugar de café, puede ser también como una zona de comida, de... Digamos de Carrefour, bueno, Carrefour es como un gran supermercado muy grande donde a veces hay soda de comer para comer, a veces hay soda de comer para comer. <risa> y le decimos también cafetería, aunque no solo hay café y también comida. O sea, vuelvo a algo muy general. Un lazo, bueno, un lazo para atrapar. Bueno, eso viene más de, de los ranch, un ranch, un ranch. Un ranch, um, un ranch. Viene del, del español. Un rancho, creo que en español, un ranch. Me, me dio la duda. Un ranch. Um, la marihuana. La marihuana. Un poco de marihuana. Marihuana, la droga. La droga. Un Mustang. Un caballo salvaje. Y uh, un rodeo, Un plátano. Un plantain. Listo, se acabó el video, entonces usamos muchas palabras del español, bueno, con nuestro acento y obviamente yo le digo en francés, ¿sabes de dónde viene tomate? Eh, tomate, nadie sabrá que viene del español. Entonces, si sí, muchas palabras no sabemos que viene del español. Obviamente lo del fútbol se sabe muchísimo y algunas que otras palabras uno puede tener tal vez la impresión, bueno, los bailes también se sabe que viene de, de ustedes, pero ya otra vez le digo condor a un francés, no, no va a saber que viene del español, camarada. Yo pensé que era más de Stalin, de Rusia, pero no, es español. Bueno, si te ha gustado el video no olvides un like. Eh, que viva el español, que viva el francés y chévere. A mí me gustan más los hispanismos que los anglicismos. Bueno, todas las idiomas son bonitos, pero espero que robemos más palabras de ustedes. ¡Chao!